Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 23 Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque La idea de hoy describe la única manera de poder escapar del miedo que tendrá éxito Nada más puede lograrlo Nada más tiene sentido y esta manera de escapar no puede fallar. Cada pensamiento que albergas da lugar a algún segmento del mundo que ves. Es con tus pensamientos, pues con los que tenemos que trabajar, si es que tu percepción del mundo ha de cambiar. Si la causa del mundo que ves son los pensamientos de ataque, debes aprender que esos son los pensamientos que no deseas. De nada sirve lamentarse del mundo. De nada sirve tratar de cambiarlo. No se puede cambiar porque no es más que un efecto. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar tus pensamientos acerca de él. En ese caso estarás cambiando la causa. El efecto cambiará automáticamente. El mundo que ves es un mundo vengativo y todo en él es un símbolo de venganza. Cada una de las percepciones que tienes de la realidad externa no es más que una representación gráfica de tus propios pensamientos de ataque. Uno podría muy bien preguntarse si a esto se le puede llamar ver. ¿No es acaso fantasía? una mejor palabra para referirse a ese proceso y alucinación, un término más apropiado para su resultado? Ves el mundo que has fabricado, pero no te ves a ti mismo como el que fabrica las imágenes. No se te puede salvar del mundo, pero te puedes escapar de su causa. Este es el significado de la salvación pues, ¿dónde se encuentra el mundo que ves cuando su causa ha desaparecido? La visión ya tiene un sustituto para todo lo que crees ver ahora. La hermosura puede iluminar tus imágenes y transformarlas de tal manera que las llegues a amar, aun cuando fueron forjadas del odio, pues ya no las estarás forjando solo. La idea de hoy introduce el pensamiento de que no estás atrapado en el mundo que ves porque su causa se puede cambiar. Este cambio requiere, en primer lugar, que se identifique la causa y luego que se abandone de modo que pueda ser reemplazada. Los primeros dos pasos de este proceso requieren tu cooperación, el paso final no. Tus imágenes ya han sido reemplazadas. Al dar los dos primeros pasos, comprobarás que esto es cierto. Además de usar la idea de hoy a lo largo del día según lo dicte la necesidad, se requieren cinco sesiones de práctica para su aplicación. Según miras a tu alrededor, repite primero la idea para tus adentros lentamente y luego, cierra los ojos y dedica alrededor de un minuto a buscar en tu mente el mayor número posible de pensamientos de ataque que se te ocurran. Conforme cada uno de ellos cruce tu mente, di lo siguiente. ¿Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque acerca de...? Mantén presente que cada pensamiento de ataque mientras repites esto. Luego descártalo y pasa al siguiente. Durante las sesiones de práctica, asegúrate de incluir tanto los pensamientos de ataque contra otros como los de ser atacado. Los efectos de ambos son exactamente lo mismo, puesto que ambos son exactamente lo mismo. Aún no reconoces esto, y lo único que se te pide, de momento, es que durante las sesiones de práctica los trates de igual modo. Todavía nos encontramos en la etapa de identificar la causa del mundo que ves. Cuando finalmente aprendas que los pensamientos de atacar y los de ser atacado no son diferentes, estarás listo para abandonar dicha causa. Y David nos dice, la lectura del capítulo 4 del texto, la sección Las ilusiones del ego, y la lectura de esta bella lección, número 23, Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque, nos dan un contexto nuevo para enseñar y aprender. Si el texto nos decía que enseñar y aprender son uno de los mayores atributos que tenemos en este punto, el maestro y el alumno son iguales. Lo que enseñas es lo que estás aprendiendo, igual en el mismo orden de pensamiento. Y que el maestro enseña para enseñarse a sí mismo a salir de una posición, por así decirlo. Que enseñar no es mantener un concepto o un papel, igual que ser estudiante no es un concepto o papel que se haya de mantener para siempre. Estos son mecanismos que el espíritu está utilizando para extender, para aclarar, para purificar. Después en el libro de ejercicios vemos que se nos recuerda una vez más que la causa del mundo que parece que vemos, la causa del mundo que se percibe, son los pensamientos de ataque. De manera que se nos da la primera y muy, muy directa escotilla para escapar de la mente dormida. Después de lecciones sobre percepción y pensamiento se nos da ahora directamente la escotilla para escapar del mundo de la separación hacia la eternidad. Puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque. Esto es una forma de lo que Jesús enseñó según el evangelio de San Marcos, capítulo 7, no juzgues para que no seas juzgado. Al acoger y sostener pensamientos de ataque, traemos la experiencia del ataque a la conciencia, aunque el ataque no es posible en realidad. Y se nos dice que no tiene sentido intentar cambiar el mundo, porque al ser un efecto, este es incapaz de cambiar. Pero sí tiene sentido cambiar los pensamientos sobre el mundo, porque así estás cambiando la causa. La lección de hoy se enfoca en dos aspectos. Se enfoca en los pensamientos de ataque y en el no hacerlos diferentes ver la igualdad de los pensamientos de ataque, que los pensamientos de atacar y los pensamientos de ser atacado son lo mismo y no son diferentes. Y recibes una pista de por qué es imposible ser una víctima o un victimario. Si los pensamientos de ser atacado y los pensamientos de atacar son lo mismo, no puede existir una víctima, ni ningún victimario. Y el segundo aspecto de la lección, es de hecho, renunciar a los pensamientos de ataque. Ver que si valoras la paz, si valoras la felicidad y la alegría, tú tienes que estar dispuesto a dejar ir los pensamientos de ataque. Tienes que estar dispuesto a soltarlos. No va a haber paz mental si los pensamientos de ataque son valorados y si se aferran a ellos y si son protegidos y justificados. Si nos aferramos a los pensamientos de ataque, percibiremos un mundo vengativo y todo lo que haya en él será un símbolo de la venganza. Si se protege y se tiene por valiosos a los pensamientos de ataque, entonces va a parecer que hay una realidad externa, aunque esto es completamente imposible. No hay nada fuera de la mente. Y sin embargo, con el truco de los pensamientos de ataque, que son reflejos de la creencia en la mente, en la separación de Dios, de la fuente, entonces la aparente representación gráfica de los pensamientos de ataque va a parecer que continúa. Y se nos recuerda que todo este proceso de pensamientos de ataque y representaciones gráficas es realmente solo una fantasía, solo es una alucinación. Hoy nos dejamos caer adentro en la mente, más allá de los pensamientos de ataque, más allá del que fabrica las imágenes, hacia la quietud, hacia la visión de Cristo, hacia el amor, la luz, la alegría y la felicidad. Hacia una primera experiencia del mundo real o del sueño feliz. En la cual no se ha puesto ninguna fe en las imágenes. A observarlas, verlas venir y verlas irse. Observa el desfile. Y fortalece esta observación. Este observar. Con la lección de hoy, puedo escaparme del mundo que veo renunciando a los pensamientos de ataque.